en este frío, con todo el alma en buscando una razón. Y los muros de esta celda que no puede intentar. Se me atras, de un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Yo la reyes sin pronunciación. La mira y al verla el mundo, mundo gira, en un solo, solo segundo, al cielo estremeció. Y besa, donde ella viste y besa, secándose las lágrimas al pedirle. El espíritu se aparta ante su condición. Siente no no el peso que le viene, pero nada me tiene su sencilla decisión. Duerme. Porque no puede darle algo mejor. Calla, en el silencio grita, se le traspasa el alma, sufre su condición. Al fin sonríe en un último aliento, hizo llorar a Dios. A los ojos, adiós.